con Gary Mayo, me ando, eh, que este es el puto diurético, no veis cómo. Qué cabrón, me ando en el programa. Eres un crack, Sergio. Tú fíjate, cuidado que tiene, no se te caiga el móvil. La que tener para gastársela con dos de vino y que le dé para tener el móvil y todo tío. Eso tiene que ser no, no, eh, un gusano de seda, he cabrón. Un gusano de seda <risa> que no soy adulgado, no, no tiene que ser eso, tío. Ver, hombre, hombre, yo cuando compito eso es como la cabeza de una tortuga. Pero ¿Cómo se nota? Mira. Os voy a decir una cosa porque no tenéis ni puta idea de cómo funciona la vida. Hoy era un día de irse al espaco la perica. Vas y cenas por ahí fuera, bien a gusto, tranquilito, llegas a tu casa y te ves eh, anillos de fuego o algo de esto. Bueno, lo que era Juego de Tronos, pero la nueva. Pero el que no tiene hijos, Paco. Mira que el Sergio Dufón no está, ya lo habéis visto. Sergio Dufón no está, se ha enfadado con nosotros y bueno, Dufón de momento pues no, no, no está. No, no es eso. Dufón compite el fin de semana que viene, ¿vale? Eh, no sé. No, pero bueno, yo no estoy desgraciado ahora. ¡Sergio! Buenas, señores. Caballero. ¿Qué tal, Sergio? Para, escribo para saludar y salir del puto programa. Ahora mismo salgo del gimnasio, estoy sí, sin afeitar todavía, sin cancelar el pelo. Para saludaros a todos, tío, a todos los seguidores que, bueno, hoy no he podido estar, pero... pero sí, ¿qué? escúchame, Sergio, lo que no me gusta, que tú la llenas más que yo. Y no me mola, ¿eh? sí es porque que... me mola, en serio. Porque me llegan hasta el codo. Casi así, mi <risa> fuerte sin que se me da la puta mierda de brazo. Bueno, cogí, tomándomelo un poco en serio, me puse gordo como un follo... Y estrías, me llevaré estrías por todos lados. Hay un, aquí hay uno que más tengo cuatro meses antes de hidratos Está aquí sentado con nosotros. ¿Eh? Hombre, sí, sí, vas con y, el cuello de bulldog. <risa> eh, eh, vamos a dejar claro: el otro día se batió récord, pero la gente entró, tromba, porque esperaban verme, mi de puesta puesta a punto pero aunque no estaba, se fijaron. O sea, Vamos a dejar las cosas claras. Directamente discrepo, pero no voy a entrar a razonar con un mandril como tú. Pasaría con ese tipo de físicos, que para mí es el epítome de lo que debe ser un culturista. Mucho músculo, duro y a tomar por culo. Si yo para tener un físico bonito, me hubiera hecho pesa, me hubiera hecho gimnasta. Como Héctor de Cé. No sé cómo Héctor de Fe, como, como Germácio de Cé, perdón. No, joder, como Germácio de Cé. Muy bien. Oye, eh, Sergio. ¿Y quién se va a meter contigo ahora <ríe> en este programa si no está Robert? <ríe> a ver, me cago la puta. <ríe> bueno, nos meteremos los tres con él. Es Pro, un programa especial de pros. Además, mira, estos dos no han ido a la Olimpia en su puta vida ni para nadie. ¿vale? <risa> <risa> o sea, aquí tú y yo somos los que tenemos hoy la voz cantante eh, y cae. somos los que vamos a dirigir el cotarro. Y los billetes. Y los billetes. <risa> chicos, ¿qué tal a todos? Bueno, aquí nos tenéis hoy con este programa especial que está grabado, no es en directo, ¿vale? O sea, que podéis hacer las preguntas que queréis, no responderemos a ninguna porque no es en directo. Nos hemos juntado hoy para, bueno, pues día de la empresa, ¿no? Día de, de colegueo. Nos hemos levantado muy pronto, estamos grabando muy tarde. No voy a echar las culpas a nadie, pero bueno, ha habido un culpable clarísimo que nos ha hecho grabar súper tarde. Y nada, bueno, pues recordaros lo de siempre, ¿vale? Que, que es un programa... ...el que nosotros hacemos de cachondeo... ...para que la gente se ríe ...y bueno, si podéis aprender un poquito y demás... Pues, ...pues cojones, entonces también vale... ...entonces nada, hoy es un programa especial... ...es un programa grabado, va a ser cortito... ...y va a ser un programa simplemente pues para... ...recordar cómo ha sido este año... ...sabéis que este año ha sido distinto a los anteriores... ...el año pasado hicimos muchísimas entrevistas... ...este año ha estado opaco con nosotros... Eh, hemos estado hablando más de las competiciones y menos de otros asuntos entonces bueno, queríamos un poco analizar cómo ha sido la temporada, qué nos ha parecido a cada uno de nosotros queremos también que vosotros participéis y nos digáis cómo os gustan más los programas, vale eh, si os gustan más con entrevistas, si os gustan más hablando entre nosotros, si os gustan más eh, programas en los que vosotros preguntáis y nosotros vamos respondiendo, bueno, todo, de todo un poquillo de cara a la de temporada que viene, que bueno, ya adelanto que la temporada que viene volverá a ver conectados aunque nunca les des a los likes, cabrones Así que, bueno, bueno, aquí estamos otra vez, ¿vale? Entonces voy a ir preguntando uno por uno, empezaré por el que tengo a la derecha, Raúl. Eh, que yo lo que te quería preguntar, Raúl, es la temporada esta que tú has visto, que nos hemos basado sobre todo en hablar de campeonatos, por un lado, ¿qué te ha parecido lo que es el, el culturismo en general, pero siendo breve, ¿vale? Y luego, por otro lado, eh, que nos des una aportación de cómo crees eh, esto, o sea, que tú nos digas a nosotros. ...¿cómo crees que tendría que ser, según tú, la temporada un poco que viene... ...para hacerla más amena y para, para disfrutar todos un poco más? Bueno, pues sí, es verdad que en esta temporada... Eh, ...bueno, yo no, no es que nos hayamos basado especialmente en la competición... ...sino es que ya también hay muchas competiciones... ...quieras o no, además de atletas, competidores, preparadores... Eh, llevamos la competición, forma parte de nosotros... Eh, ...también, también nos gusta, ¿no? Y también es verdad desde mi punto de vista que a veces nos hemos dejado guiar por esa pasión cuando hablamos de, de, de la competición. Pero sí, sí que opino de que, eh, aparte de bueno, todos estamos comprobando el gran auge que está teniendo el, el Conectados a nivel mundial y yo creo que, que debemos de, de tener diversidad en, lo, en los temas y, y pienso que deberíamos añadir... Un poco de todo dentro de, lo, de la pasión que nos une, ¿no? Como puede ser hablar de entrenamiento, hablar de nutrición. Que en realidad es nuestro día a día. Sí, sí, es nuestro, es día, nuestro día, día. día a día, efectivamente. Entonces, <risa> eh, este año, aunque nos hemos dejado guiar un poco sin guión ninguno, y es lo que nos ha salido, somos cuatro. <risa> cuatro cabezas. <risa> cuatro cabez cuatro <risa> <mataos>. <risa> Yo creo que, que necesitamos ese, ese, ese guión. ...y que alguien de verdad nos modere, tío... ...de verdad nos modere bien moderado... ...y me mira y... ...al volante, y, que haya alguien al volante... Que, ...que haya una cabeza... ...que ponga orden a todo esto... ...bueno, pues como cabeza que pone orden a... a nuestro Duffy... ...que este año pues ha sido, ver, ha sido... ...a ver, a ver, a ver, Duffy año, aquí por favor... Ha sido, Dufort, Dufort Sergio Dufort. ...este año ha sido el suyo, ha dado el subidón... ...el cupón de descuento suyo, ha volado, la verdad es que... El, el tío ha sido, ha sido su año eh, yo le quería hacer una pregunta a ti no te voy a preguntar por el programa tu opinión no es levante pero te quería hacer una puto hacer a la te quería hacer una pregunta una pregunta yo te he escuchado de tu boca decir que te retirabas y hace un ratito escuchado decir de tu boca que tú por tus cojones te vas a presentar en un escenario con 100 kilos entonces, ¿cuál es el dufort de verdad? el que se va a retirar o el que va a tener los cojones de salir con 100 kilos. A ver, el Ford de verdad es precisamente ese, que hoy dice que se retira y mañana que quiere salir con 100 kilos. <risa> <risa> a ver, ¿qué va ¿Qué Encuesta. ¿Qué creéis que va a hacer? Pues luego luego pondremos una encuesta a ver qué va a hacer el Ford. Yo, de que viene. A ver, yo. a ver es que no queremos hablar de competición y ya estamos hablando de competición. No, no, estamos me hablando de ti, de estamos es hablando que, de ti. Es que si, si sabéis que si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me invitáis? <risa> tú no eres la competición, tú eres un competidor, estamos hablando de pero, eso. Es <risa> pero es competición, bueno, a ver, es, es muy fácil. Yo, a ver, eh, cada uno tiene su momento de efervescencia y tal y no sé qué, pero luego al final, tío, como dijo Paco, y eso a mí se me graba, aunque parezca que no, yo pongo atención de las cosas. Yo me apunté a un puto gimnasio para ponerme grande como, como, como un toro, tío, y a mí me da... Lo de la competición lo lo pensé después y a mí... Eh, es obvio que voy a seguir quedando último. <risa> o por lo menos que sí de último que saco 100 kilos a tomar. Por, ¿no? <risa> y ya está. de tres cifras. Más, más vale ser el último en la... más de 102 kilos que no ser el primero en los mierdas de 90 kilos. Exacto, la por un culo, culo, hombre, tres sí. cifras sería mi sueño. Coño. Luego ya veremos, pero joder. Ves, ya estamos hablando, ahora mirando fo no sé qué tal. No, no ¿sabes qué pasa? Yo me estoy imaginando a Paco a ver, por dentro, él no dice nada porque es muy educado, pero él por dentro está diciendo, ¿pesabes 100 kilos? Yo con 16 años pesaba 110 kilos. ¿Sabe? Esas son las cuentas que se está echando, hijo de puta. Así que, bueno Paco, y nada, tú, este ha sido tu primer año, ¿vale? Sí. Ha sido, de hecho, eh, bueno, tú con ellos tenías más trato, tú y yo teníamos menos, nos habíamos visto, pero teníamos menos trato y tal. Eh, para mí ha sido un honor poder compartir esto contigo, siempre lo he dicho y siempre lo diré y yo creo que ya te lo he dicho ya varias veces ese póster de All Star en el que salía sentado con el brazo y la pierna, a mí se me marcó eh, entonces nada, eh, ¿qué te ha parecido a ti el programa? y ¿qué aportarías? Eh, o sea, ¿qué aportarías? O, ¿qué cambiarías para el año que viene eh, de, de cara a, bueno, de cara al programa? que sea más ameno, a que sea más viral digamos? pues bueno, eh, mi primer año al principio, bueno, eh, Manolo, fuiste tú, Sergio, que me dijiste, hombre, Paco, mira qué tal, yo al principio es como que uff, no sé, a ver, sabes, eh, el, el programa ya me gustaba de por sí, pero digo, bueno, una buena, una buena elección el venir, porque bueno, a ti no te conocía tanto, no teníamos un contacto directo, a Raúl sí, era el que más, con Sergio poco, pero bueno, sí, sí. que habíamos a ver, a tener un contacto, y me hizo mucha ilusión eh, al principio. Eh, al principio era más guiado por el tema de entrevistas, de invitados y tal, y, y luego pues unos programas que hicimos un poquito improvisados en el sentido de que, bueno, la improvisación nos quedaba bien porque hablamos de temas y era como que fluía todo bastante bien y bastante entretenido, pero sí que es verdad que creo que necesitamos un poquito de marcar como una especie de guión para no ir tan perdidos y tal, pero yo encantadísimo, la verdad es que que esta temporada para mí ha sido muy buena, he disfrutado mucho y el compartir con vosotros ha sido un verdadero placer y, y bueno empezaremos temporada que viene y creo que eh, va a ser una buena temporada, yo tengo ganas y creo que vosotros si, si lo hacemos bien creo que podemos dar un buen espectáculo para la audiencia y es buscar un poquito lo que quiere la audiencia pero sin perder nuestro principio. Yo creo que, que eso es lo que realmente nos va a hacer eh, que la gente le guste y que nos vea. Pero yo encantadísimo y a por la siguiente temporada comérnosla. Sí, es que yo creo que también esto que dice Paco es importante, que a veces también la gente quiere que hagamos un poco un programa a la carta. Y hay que entender que nosotros, primero tenemos nuestras obligaciones y que luego también tenemos nuestros gustos y nuestras cosas que no van más. Va, va. Que es cierto que al final hacemos un servicio y que debemos abrirnos más, pero también la gente tiene que entender muchas veces cuando a lo mejor pues hablar de no sé qué, no podemos llegar a todo. También por eso sería importante que la gente ayudara también un poco con los temas, porque hay veces que cuando se anuncia el programa estaría bien, oye, se hablará eh, chicos, ¿podéis hablar de esto?, que pregunten, que es que un programa un poco más interactivo. Más, más interactivo, porque a veces es un poco como que la gente quiere ir a una mesa puesta y se olvida que nosotros somos cuatro tíos que también sí, tenemos tres obligaciones. Pero Sergio, sí que es verdad que, mira, nosotros, cuando nos hemos juntado fuera de cámaras, Cuatro, eh, estamos hablando de lo que sea, surgen y surgen temas súper interesantes. ¿Sí? Y yo creo que a ver, que muchas veces comentamos, hostia, coño, esto lo podemos grabar. Y yo creo que eso a la gente le gustaría, yo ¿Vale? Sí, yo también lo creo. Sí, también. Fijaos, fijaos que yo creo que para mejorar el programa, el programa, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que estamos en un programa. ...hablar como hablamos nosotros en la cena, en las comidas... ...porque son temas que incluso a la gente le interesaría más... ...porque sí que es cierto que nosotros hablamos de muchas cosas... ...no de lo que la gente se cree... ...la gente se, se creerá que estamos entre nosotros hablando de química... ...y la verdad es que ese tema no hemos hablado casi no, nunca... No, no, no, ...casi sí, nunca no, hemos no, hablado no. entre nosotros... ...ya sabemos lo que hay y no vamos a andar preguntando a otros... ...pero sí que hemos hablado de muchos temas muy interesantes... Eh, ...de en tal competición hice esto y no salió o no funcionó... ...hablando de suplementos como hoy, lo que hemos estado haciendo y demás... ...y yo creo que eso a, a, que sería el secreto... ...además también así veis cómo somos cada uno, ¿sabes? ...así veis... ...porque en realidad... ...bueno, yo me muestro como soy... Eh, dufort también, todos nos mostramos como somos... ...pero siempre teniendo en cuenta que estamos detrás de una cámara... ...y de esto sí que quiero decir y aclarar una cosa... vale ...en el último programa hubo gente que se la bloqueó... ...directamente del canal, ¿vale? ...se la bloqueó del canal... ...porque empezaron a insultar primero a gente ajena a nosotros... ...y luego a nosotros... Eh, tenéis que entender que a partir de ahora esto va a ser así, vale. intentamos sí. hacer un programa serio, vale, que sea serio para la gente que quiera aprender, recordar que no cobramos por este programa, o sea, estamos aquí sentados hoy porque es cena de empresa, pero no penséis que nosotros cada programa nos pagan y tenemos una obligación de algo, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta esto y porque siempre hemos sido de los que pensamos que el culturismo tienen que explicarlo los culturistas. No gente ajena, como ha sucedido siempre, que los de fuera han dicho lo que hacíamos, cuando en realidad lo que sabemos lo que hacemos somos nosotros. Entonces, a partir de ahora, comentarios despectivos, desagradables, tal, pues bueno, esa gente habrá que eliminarla por el bien del programa, porque no puedo estar leyendo tonterías eh, a la vez entrevistando, a la vez moderando, no se puede, ¿vale? Entonces, se bloqueó gente el otro día y se volverá a bloquear si se, si se coge esa dinámica, ¿vale? Yo creo que la gente además debería, también, esto ya es en favor un poco del programa, deberían dar valor un poco a lo que ha dicho Robert, ¿no? Que eh, este programa, cuando. Porque ahora hay cierto que hay canales que han ido creciendo, más de culturistas y tal, pero cuando este programa empezó, pues era un poco eso: era la primera vez que culturistas en, en español hablaban de culturismo de cómo se hace el culturismo. Era pues, quitar muchos mitos, muchas mmm, cosas que había, y joder, la gente tiene que dar a entender que aquí hay dos Mr. Olimpia, el Robert <risa> no, no, yo, claramente de mi palmaré, yo enseñé las pelotas en un campeonato y, y, ¿sabes? A mí y que bueno, quien pueda quien pueda el empate, un que un empate. entonces, yo creo que la gente da un poco de valor a eso para entender que lo que sea eh, lo que a veces en el programa, es cierto que a veces metemos mucha paja y tal, pero también hay mucha mucha info de valor, y también aprovechando lo que dice Robert porque sobre los temas que ahora hemos es cierto que la gente siempre se piensa y eso es, eso es, ahora yo sí que lo veo, sobre todo cuando hacemos rondas de preguntas, ya esto, casi todo eso es el desarrollo de la química. Yo, por ejemplo, sí he tenido la oportunidad de entrenar con, con Raúl más, y con Paco, recuerdo que entrené una vez, cuando venías del Tampa, y joder, yo es que me sentaba a mirarlo entrenando, yo lo no iba a mí no se me ocurría preguntarle de equipo, entonces, pero no por nada, sino porque, seas sea, es algo que dice bueno, venga, vale, o sea, creo que hay que… Hay una cosa que es una gran realidad, que quizás los que nos veis no lo sabéis, Solo vais a saber, o sea, o solo va a saber la gente, lo que de realidad se mueve detrás de este deporte, los que lo viven, ¿vale? Porque os digo esto, los que veis la información en foros, que este culturista habla esto, que este lo otro... Que eso no es así. Es que no es así, pero os iba a preguntar, ¿cuántos de vosotros no habéis conocido culturistas? que te dicen hoy, no, no, yo descanso mañana te dicen, yo no descanso, yo no tomo yo sí tomo, o sea, que ellos mismos se contrarian o sea, la verdad, en realidad nunca os las diremos y os voy a decir por qué, porque en 20 años de carrera yo, 16 que llevo compitiendo y ellos que llevan más, como hemos hecho tantísimas cosas, pues una vez te puedo decir que he hecho una cosa y otra vez que te he dicho otra y no te estoy mintiendo, solo van a saber de verdad lo que se hace por detrás, ya que tanta gente habla de es que se va hasta arriba, es que se no sé qué solo no sabemos los que estamos metidos dentro y yo sé lo que he hecho yo y lo que ha hecho la gente que se ha puesto en mis manos y demás, pero yo no sé lo que ha hecho él, sé lo que él me cuenta, no que bueno, un... bueno yo imagino que, no que será verdad, porque <ríe> para que nos vamos a engañar, para que nos vamos a engañar, pero que es a lo que voy, que ese tema es el que menos hablamos nosotros y menos tal, entonces y quiero eh, decir algo porque esto la gente no lo sabe, este programa empezó para ser un programa un poco ameno de entrevistas y tal que lo empecé yo, no sé si te acuerdas, Uf, sí, claro. lo empecé yo y tú Raúl, el programa era mío y de la al principio. Eh, y recuerdo que dijimos hacer entrevistas y tal, y yo propuse aquí al señor Dufo, ¿vale? Porque recuerdo que le dije a, al, al que manda, al las que era un tío que hablaba muy claro, que a la gente le iba a gustar, no sé qué, tanto que al final se quedó en el programa. Eh, y hemos ido, según lo que nos ha ido pidiendo la gente hemos ido cambiando la forma de hacer el programa las, últimos, las últimas entrevistas que hicimos fueron quizás demasiado morbosas para lo que nosotros queremos porque no había culturismo de qué sacar eran ya más cosas personales o polémicas que nos importan una mierda que aunque nosotros hicimos las preguntas esas preguntas venían hechas del público pero nosotros las transmitimos a mí me da igual eh, si alguien chismotrea o deja de chismotrear y, ...y luego decidimos meter a Paco pues porque, joder, Paco es... ...yo creo que todos estamos de acuerdo cuando se dice... "Cuál soy el mejor culturista de la historia de España... Pues ...siempre sale Paco, ¿vale? Algunos siempre también nombran a Silvio, a... ...bueno, a Silvio poco, pero bueno, a Ramón González... ...Marco Chacón, pero desde luego Paco siempre está... ...entonces, lo hemos hecho un poco para cubrir todo... ...el abanico de posibilidades que la gente quiere... ...¿vale? Porque aunque este señor y yo siempre nos ponemos... ...como que no hemos ganado una mierda en realidad ...tenemos un currículum también bastante grande... Yo hasta vale. este año iba la cosa bien. No, no, yo, de hecho, cuando, yo cuando no se habían separado las IFBB, incluso una vez que se separaron, yo siempre hacía finalista. O sea, siempre, como mínimo, era finalista en todos los campeonatos. Eh, yo creo que yo tengo 17 Open Nacionales ganados, no es ninguna tontería en todos los años que llevo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al final todos llevamos una trayectoria larga, que intentamos compartirla con vosotros, y yo, por ejemplo, para mejorar eh, la temporada que viene, yo lo que me propongo o me ofrezco es entrenar brazo con Buffon, ¿Vale? Para ayudarle, para ayudarle a que le crezca y la, la postura a los 100 kilos, ¿no? Pero al final enseñamos la tula. Pero bueno, eso te gana, gana Robe. Porque enseñarla eso, así. Pero... Ya salió ahí enseñando. Eso ahí... ya ahí no tengo problema, yo la enseño. De hecho, yo me hago uno en Lifan cualquier día y enseño hasta lo que no está. Ojo, a mí mi mujer me dice que si la tula puntuara, yo estaba ahí con Goleman, ¿eh? Es, lo que pasa es que es tu mujer, claro, bueno, que te va a ir, va ir? A ver, de pobrecita, de no habito, tiene, tampoco ha visto mucho tiene nada, con agua, a, a ver, Mira, Así escúchame, que... una anécdota que esto a la gente le gusta, en un campeonato no me acuerdo, uno de tantos que aquello que termina la competición y no quedamos satisfechos de, de, de la puntuación, ¿no? Y cuando salgo, salgo ya del claro, escenario, estaba Juan allá, me dice Paco, dice, ...te va a tener que coger, salir al escenario... ...bajarte el bañador, enseñar las chorras... Dice, ...a ver si así terminas... ...y lo miro y digo... ...tú te has dado cuenta... ...cae Green, el otro... ...el, el negro, otro el tal, un mandoble ahí... ...escúchame, entonces... ...entonces ya sí que me he ya decir, ya hago el ridículo... ...que no me jodas, hombre... ...además... <risa> Pero... ...creo que hablo en nombre de todo, fíjate... ...cuando digo que aunque nosotros hemos criticado... ...a veces algún deportista... Eh, ...a veces algún campeonato... ...a veces algunas elecciones de jueces y tal... Yo tengo que decir que, en general, eh, a mí el tema de competiciones y tal ha dado un gran salto a mejor en España, ¿vale? Tenemos muchas más. No es como antes, que eran unas temporadas marcadas. Son campeonatos muy espectaculares, evidentemente mucho más caros que, que en épocas pasadas, pero bueno, al final se paga. Y que, que aquí ni defendemos ni criticamos ninguna federación, ni hay deportistas, ni tenemos nada en contra de algunos. ¿Por qué? Porque hay deportistas... ...que han estado compitiendo y no los hemos nombrado... ...pero lo siento mucho, es que... ...al final es lo que la gente nos pide... ...y hay muy buenos culturistas en España... ...que no son mediáticos... ...y no los hemos nombrado... ...o los hemos nombrado muy de pasada". Yo creo que ese, ese es uno de las... ...gran dificultad... ...o lo más difícil... ...de hablar delante de la cámara... ...hablar de... ...una federación, o una crítica deportiva... ...o hablar de bien o mal... ...es muy difícil... ...o sea, transmitir lo que verdaderamente... ...queremos transmitir... ...porque siempre lo intentamos hacer... Claro, para que no caiga mal, para que no haya enfado y eso, es, eso no es fácil Joder, delante de la cámara. Mira, la prueba la tenéis con, con Sergio Estepa, por ejemplo. Nosotros todo lo que dijimos de Sergio Estepa era en plan ayudarle porque ya habíamos pasado por lo que él pasó, sabemos lo que estaba sintiendo y demás, pero mucha gente se lo tomó con que nosotros le criticamos ningún momento, o sea, decir que un culturista puede, tiene todo el derecho del mundo, al salir mal tiene todo tal, tal, no es ninguna crítica lo único que la gente solo se quedó con el cacho de no es para esa categoría, es para una categoría inferior ya parece que dijimos algo malo y, y además, bueno, yo mismo he, he estado hablando con Sergio, con Estepa que no, af, que no afirmamos algo, que es una opinión O sea, yo no afirmo a decir, este atleta es así este atleta". y muchas veces por Eso fotos, opiniones de fotos que ya Pero, decimos yo, que son subjetivas yo creo veo también hoy en día, y yo por ejemplo lo veo yo esta semana he sufrido... Eh, ¿Bullying? ¿Ha sufrido he bullying? Sufrido en las dos direcciones, tanto como eh, para, de, de, muy de arriba unos, otros muy abajo al final, como tú la habías probablemente en la media, donde esté la verdad. Pero también hoy en día con los fenómeno de las redes y tal, esto como que se ha convertido en equipos de fútbol. Sí, sectario. Al final ya es como, esto estamos un poco instalados en el julianismo y el deportista que yo defiendo... Más mediático, yo defiendo, uh -huh. es como voy a muerte con él, haga lo que haga, y al final eso es más una pugna de, de seguidores de un competidor que de los propios competidores. Sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, eh, yo con Sergio, que, que tengo con mis amigos, me cuida muy mucho de no andar poniendo fotos esta semana de campeonato porque pones una foto y uno está diciendo, ah, ¿por qué ha ganado esta? Y otro, porque, pues tú eres el peor, y el otro. Y es, es que al final hay que distinguir un poco, tío, que. Obvio, esto cada vez es más global, cada vez es más abierto, lleva mucha más gente con menos conocimientos a los que le mueve la mera eh, filia por unos y fobia por otros, y se y al final acabar pues un poco instalados en el juliganismo y la gente tiene que aprender, que también creo que es una labor que hace este programa, eh, hay, que, hay que aprender a mirar los físicos, hay que aprender a, a entender un poco el culturismo de competición, no se puede asegurar las cosas. Yo, por ejemplo, estaba entrando en un, en un vídeo que me han hecho y me estaban diciendo que ya, sin los hombros, que digo, la que me parió, no me lo pongo en los brazos me lo llevo, <risa> y, me lo a, y, y lo llevo en los hombros entonces, sí. al final todo esto es ahora tan grande, y que estoy, ahí creo que estamos juego sí. de acuerdo que lo que está pasando en España es exagerado que ha provocado que haya mucha gente que llegue y no sepa todavía de por dónde van las cosas Sí, y aparte del tema de, de redes la tendencia que, bueno, todos eh, tiramos al morbo ¿no? que, que queremos crear morbo, y digo de los espectadores, que sí que que si críticas, que si es que fulano ha dicho qué tal, eh, y un parece que. Como... Sí, exacto. Y aquí somos cuatro culturistas que tenemos opiniones. No, no siempre tenemos por qué tener la misma opinión y jugamos a un físico y yo doy mi opinión. Y, y siempre creo que siempre la hemos dado con, con mucho respeto. Siempre sí. hemos dado la opinión y aunque no me guste, pues no me gusta por esto, porque le falla esto, pero no con parecer una opinión crítica de meter ahí, sino por, por decir un poco de es lo que decía, pues qué, te, qué tiene que mejorar, ¿Qué, qué le haría falta para mejorar, uh -huh. pero siempre uh -huh. se busca un poco el, el, el, morbo. El, morbo. el morbo y sí que es verdad que, que escúchame, esto no se trata de ir, eh, ser fanático de un culturista determinado que te guste y el resto es como que, ¿sabes? Y si no, gana, todo es una mierda, no, no, no eh, escúchame, eh, a mí, mira, en la época de eh, Paco Mesonero los y Eusebio Esteban, que yo era un crío, yo empezaba y estaba en los Open Nacionales, que hubo tres años que Paco Mesonero arrasó, o sea, y, y salió Eusebio Esteban. Y yo estaba viendo el campeonato, que ya tenía cierta información de puntuaciones y tal, porque ya llevaba un par de añitos entrenando y tal, y yo veía que, que Paco Mesonero ganaba el campeonato, pero yo quería ver a Eusebio. ...porque me encantaba lo que me transmitía encima del escenario... ...por cómo posaba, por cómo se movía... ...con ese que era muy contundente... ...y veía que, que bueno, pues a lo mejor la piel le faltaba un poquito... ...y a mí me daba igual, da igual que quedara segundo... ...porque yo decía, no, no, vale, sí, sí, quizás gana aquel... ...pero es que me gusta Eusebio, me gusta porque... Es que... ...pero eres, es de decir, me encanta, me, me gusta lo que me transmite... Pero bueno, hay un estándar de puntuación que es lo que hay. A lo mejor no gana, pero escúchame, es que me gusta. Y eso no quiere decir, oh, es que lo han eh, tongo, lo han engañado, lo han tal. Que siempre siempre ha habido también, hay culturistas que son de afición y culturistas que son de jueces. O sea, hay, hay eh, Brad Warren, un tipo que decías, no va a ganar, pero jugar como mola. Eh, es que ha habido muchísimos. Blizz, era gente que decías, no, o sea, Sí, sí. Yo, por ejemplo, a esto... mí me yo veía a LeBron y decía, sé que no va a ganar a Coleman, pero a mí me mola sí. más. Pero también hay un movimiento que yo creo que siempre ha estado como que de la Olimpia todo el mundo puede hablar, pero el campeonato de España nadie. Eso siempre ha pasado. Sí. Tú puedes decir que Coleman va dilatado, claro. pero no se te ocurra decir que Antonito Martínez va dilatado es que porque en, te la pidas. En España son especiales en eh, hacer de una crítica constructiva destructiva. ¿Vale? Te dan la vuelta a la tortilla. Y después muchas veces hablamos de, de atletas españoles, y lo primero que tenemos que ver como españoles es que son atletas que nos están representando, tío. Sí, inclusive. ¿Qué pasa tío? ya? Que si tú subes a un escenario, tío. Que, que, cada problema... que si subes al escenario, o sea, no eres un billete de 500 euros que todo el mundo lo quiere. Estás con un posing, te están viendo, a uno le vas a gustar, a uno vas a ser la hostia, para otro vas a ser una mierda. Y la vida es así. A mí, ¿sabéis qué es lo que me jode mucho? Que la gente se. Toma la libertad de sacar defectos, muchos defectos, a los competidores y tal, sin ser ni practicantes de culturismo en muchos casos. Y, por ejemplo, yo he llegado a escuchar, cuando yo he estado mal del estómago y demás, que eso es por la hormona de crecimiento. Y ahora, claro, ahora ya gracias a Dios con el tiempo, ya de, eh, sé que es que tengo colon irritable, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, a ver cómo decir, o sea, me han estado, digo a mí, por, por cosas que yo he leído, ¿no? Acusando de abusar de cierta cosa cuando lo que tengo es... ...una enfermedad que no estaba diagnosticada, colon irritable. ...¿qué sucede? que sucede con, con, con todos, con todos... ...y eso no debe ser así porque en realidad muchas veces... ...no sabemos lo que hay detrás... ...y por ejemplo lo que yo digo siempre, nosotros... ...somos culturistas y aunque hubiéramos coincidido todos... ...en la misma época, creo que no hubiéramos sido rivales... ...somos compañeros... ...yo uno de los motivos por los que este año... ...me replanteaba volver a salir a competir... ...incluso después del infarto y de todo... Eh, ...pero que físicamente pues claro, me encontraba bien... Eh, era para coincidir con este señor vamos a decir que el, el infarto era un poco excusa Robert ¿no? vamos a hablar un claro. infarto, todos sabemos fue? Que un infarto ay, ay, ay, ay. no compito Sergio no claro, puedo, todos eh. sabemos que un infarto es como que se te olvida echar la hoja de morena a los gusanos de seda no pues eso es igual entonces bueno, era un poco una excusa pero yo este sí, es año que lo intentó y hasta el último momento decía, joder, a ver si lo hacemos juntos pero bueno no, no se puede, mi, mi cuerpo no estaba en condiciones, ¿vale? De hecho, ahora me han diagnosticado, bueno, ahora ha dado positivo lo de colon irritable y ahora me pondrán el tratamiento para colon irritable y por eso con los ansiolíticos se me mejoró, porque el colon irritable, sabéis, que tiene brotes según el estrés. Bueno, pues quería salir con este caballero y con Sergio Estepa, pero con Sergio Estepa no es una rivalidad de, es que quiero ir a por este, no, no, es porque coincidimos hace tres años compitiendo y me hubiera molado volver a recordarlo, o sea, volver a recordarlo porque es algo que además él dijo en Pico de Oro que le gustaría salir otra vez conmigo él para demostrarse que había mejorado y yo para demostrarme que había mejorado también, o sea, son piques sanos, pero en cualquier caso, si a mí me hubiera ganado Estepa, si yo hubiera salido, enhorabuena, hay tus huevos, o si me hubiera ganado Sergio, enhorabuena, hay tus huevos. Ver, entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que las rivalidades son más del público que nuestras, sí, sí. que nuestras, porque yo reconozco que si hubiera salido al lado de ese hombre hubiera sido un niño, no hay rivalidad ninguna es que lo sé, 130 kilos, 104 kilos lo máximo que hemos llegado a pesar Está claro Es que, que el no culturismo también tiene eso, yo siempre he dicho que eh, aquí no te estás pegando con nadie no tienes que meter un gol a nadie Entonces, en culturismo real, yo siempre he dicho que si le tienes al lado no puedes estar yendo contra él yo es algo que siempre me da, digo, si te tengo a mi lado, en la, en la línea, digo, ¿contra quién voy contra los que tengo frente, que en este caso son los jueces? Y es contra a los que les tengo de mostrar. Claro. Eh, al que tengo al lado, no, que tengo de mostrar. Porque, por ejemplo, tú realmente, tío, cuando estás en el escenario, tú tienes muy poca noción, primero, de cómo se te ve, de cómo se le ve al otro, no de cómo tú, se te no, ve no, desde sabes, esa posición. Vale. Es muy complicado cuando ahorita te dicen, ¿y cómo tenías que haber quedado? Hostia, pues tampoco lo sé, tendré que ver fotos o algo, porque yo, desde mi posición, ni sé cómo ve mi juez, ni sé cómo me ve al lado este tío, ni sé tampoco cómo se me veía a mí, entonces... Eh... Hombre, hay que reconocer que esto lo está diciendo ahí, era así muy buena, pero yo recuerdo que nunca un te gané y te siento mal, ¿eh? Cuando me ganas y me siento mal, no, ahí no me siento mal. No, no, mal. la verdad es que no le siento mal. No, de no, de no, hecho, estábamos no. atrás en la fila cuando estaban diciendo los puestos y recuerdo una frase que me dijiste tú de... Venga a poner el puto gordo segundo y no sé qué cojones hace ese gordo segundo... No. <risa> no. <risa> que al final le pusieron segundo... Pero pero pero si rivales ¿eh? todavía no sabíamos quién iba a quedar por delante ¿eh? o sea, hay que decir, pero... la, también hay que decir también hay que decir y él lo sabe que yo venía de que me quitaran un tumor benigno del páncreas si no hubiéramos visto de <risa> qué pasaba oh, <risa> ha visto no, no, eso sí si no, si no, es él sí es un picado de mierda pero, pero qué es lo que decimos <risa> que, que que sí y, y todos como competidores y competitivos que hemos sido en nuestras carreras y tal queremos ganar por supuesto y te preparas con la mentalidad de ganar pero, pero, ...pero al fin y al cabo somos deportistas... ...yo creo que la base del deporte es un poco eso... Eh, ...yo, mira, yo he competido en... ...bueno, de amateur, muchos, pero en la liga profesional... ...yo recuerdo con mucho cariño... ...los campeonatos, por ejemplo, en Orlando... ...cuando coincidimos con, contigo con Raúl... ...que eso, el, el compartir eso con el compañero... ...es como que, y más cuando compites fuera... ...que no vas solo, no tienes a nadie, que eso... ...pues, no sé, ese compañerismo, ese tal... ...y escúchame... Tú saliste en y yo salí en, en, sí, sí, sí. en open, pero es igual, aunque hubiéramos competido juntos, es lo que decimos, eh, ser rival encima del escenario. Uh -huh, encima del escenario yo voy a apretar a tope, ¿vale? Y quiero ganarte, por supuesto. Pero, pero que, que no está en mi mano, ni en la tuya. Los jueces son los que. Ah, en ese campeonato competí yo en Open. No había los dos, no, no, no, no. efectivamente. Obviamente. Ah, sí, sí, recuerda, ni se, de... sí, se acordaba de ti. No, nosotros vamos acordaba? <ríe> sí… O sea, de todos sí, modos, yo me acuerdo del mosqueo que llevé ¿eh? <risa> Eso sí, yo modo, me acuerdo más, más de ti Porque mira, a mí me hizo más ilusión Compartir ese viaje con, contigo Que llevase no bien y que competían ¿no? no, yo tampoco, si nos vimos en el aeropuerto Efectivamente, el aeropuerto, el aeropuerto. De acuerdo, a partir de, de ahí fue, fue una aventura Y sí, yo no lo olvidé De, de todos el culturismo, tío Y yo no voy a entrar en eso de vivir la experiencia y tal, Porque es un gilipollez Y como tú te preparas para ganar tiene muchas, Es un deporte Aunque entiendo que no es un deporte pero es, Tiene muchas maneras curiosas de ganar, de ganar. En cultivo hay muchas formas de ganar. Yo siempre he dicho que cada uno tiene su misterio y tal. Y yo siempre he sido muy malo. Esto, pero he sido siempre un puto pasión y siempre me he rodeado de gente muy buena. Y yo me acuerdo de Raúl, antes de ser profesional, antes de ganar, ganar el profesional, en mi gimnasio una frase que dijo, y a mí se me quedó grabada, y ha sido una de las motivaciones que yo he tenido siempre para seguir compitiendo, porque a mí los resultados, a nivel puesto, nunca me han acompañado. Y es que Raúl, además comiendo esos unos cacahuetes en el que Cacahuete, habló dijo... A mí, si yo un año salgo con más peso, o con el. O sea, si al año siguiente salgo con más peso, o con el mismo peso más seco, para mí es una victoria. Y al final dices, tú cuando te estás preparando, no estás pensando, aunque pienses, voy a ser confundido, lo que tienes es tu puta imagen del año pasado y en la imagen que quieres mejorar. Y eso es lo que te empuja, el mirar para atrás y decir, tengo que salir mejor, tengo que rematar de aquí, tengo que mejorar este grupo, porque eso es lo que te alimenta cada día. Porque tú, si compites en el mes de junio, en enero no sabes quién va a competir, pero tú estás con tu imagen diciendo, tengo que mejorar esto y tengo que hacer esto y tengo que ponerme así. Y eso, esa frase que a mí me dejó Raúl, y fue en el año 2006, aún la recuerdo. Yo nunca y he tenido compañeros y, y conocidos y tal, que incluso se pone la foto de, de, del te rival he hecho, de he turno de tal, no pues yo nunca lo he hecho Sergio, nunca lo he hecho, nunca jamás lo he hecho o sea, eh, al fin, aparte ni me he interesado, se has mucho. jodido, ¿de quién te ibas a poner tú la foto? no, coño, <risa> el Ronnie no te jodes, <risa> ya está, ya está, es que te tenías que no, poner pero me refiero de que, de que competir contra alguien, un, sí, puedes tener ahí, pero mi. mi Imagen siempre ha sido decir quiero sacar al año siguiente mejor versión que la anterior y salir mejorado ya sea en kilos en, en forma en definición en separación pero salir yo mejor y una vez que yo esté mejor bueno y escucha salgo a competir me gana un tío que está mejor que yo yo siempre le digo oye chabón me quito el sombrero lo felicito y sí que me voy a mi casa y diciendo sí me ha ganado en esta pero en la próxima voy a salir mejor y voy a ir a por ti a ganarte. Pero yo creo que ahí está la esencia. No el tener una persona determinada, porque es lo que tú dices, cuando sales a competir, tú estás con los que son rivales tuyos, tú ni los ves. Tú los ves cuando, los ves cuando, cuando están calentando, cuando eso, tú estás en la tarima, lo tienes al lado, no sabes ni cómo te ves tú mismo y no ves al, al, al lado. Entonces, es como que un, hay una rivalidad que no, no, no hay un enfrentamiento ahí. Entonces, escúchame, yo... Eh, y aparte yo a todos mis chavales digo, bueno, eh, tu trabajo es salir con la mejor versión posible, hacerlo bien encima del escenario y ya lo demás no está en tu mano. Ya, ya hay un panel de jueces ahí que va a dictaminar a ver qué tal, pero no hay esa rivalidad personal. Además una... que no sé si os pasa a vosotros, yo una de las cosas que más recuerdo ya para ir acabando el programa, vale eh, que más recuerdo es el llegar a los pesajes, ver a la gente, ver cómo todos están mejor que tú, ¿Cómo te entra miedo al verlo de decir, joder, cómo viene ese, cómo viene el otro? Yo os recuerdo que a mí esto me pasaba mucho con Pablo López Pablo López y yo competíamos en la misma categoría. Y yo me acuerdo cuando a él le veía tal y le decía, ¿qué bueno, qué? ¿Cuánto has pesado esto? a el otro a lo mejor me decía, 97 no, kilos. yo decía, hijo de puta. Y yo peso más que él, macho. Y luego realmente que se le ve, sí si es gigante y tal. Pero luego veías las fotos del escenario y dices, qué flipada ha tenido en la cabeza que no era más grande, ¿sabes? Que no, okay, no... Eh, y eso yo creo que a todos lo hemos valorado. O sea, cuando has acabado de competir el decir que este era yo, que yo en ese momento me veía un enclenque, un diorga... Sí las meses después. Eso es, sí. eso es, eso es. Pero cuando te ves a los meses y dices que yo llegué a conseguir esto, En tío. el momento, ¿Ah? no, yo ni las miro, tío. En el momento te ves las fotos... Y solo y, ves fallos. Y, y, exacto. Y miras, y no miras lo, lo bueno, miras los fallos. Hostia, pues mira, esta zona hay que corregirla, de aquí me tal, de aquí no, ¿vale? Eh, y, y te ves, y, y, y cuando ya dejas la foto ahí de tal, te quedas con eso de decir, no estaba no me, no me ha gustado. Y os ha pasado. Y ves con el tiempo la foto y dices, que estaba madre? de puta madre. Si y estaba? os ha pasado alguna vez, porque esto a mí me ha pasado, me está pasando ahora que llevo tiempo sin competir, de tener miedo a no llegar a ese nivel al que llegasteis en esas fotos que veis y dices, madre mía, cómo estaba yo aquí. Yo lo he vivido. Yo cuando lo viví me retiré. Yo lo he vivido, sí, a mí me pasa eso. Yo cuando lo viví me retiré. A ver, mi, mi, mi, mi idea siempre ha sido el cada año mejor, mejor, mejor, o intentarlo, ¿no? Eh, eh, cuando yo vi que ya el año aparte muchas cosas se juntaron y vi que la cosa fue para atrás, dije, pues, bueno, pero tú ahí viste que fue para atrás, yo me refiero cuando todavía no ha sido para atrás, sino que te replantes a ti mismo de me voy a empezar a preparar, pero ¿seré capaz de llegar a esto? O sea, yo, o sea mirando, eso, mirando ¿no? adelante, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado, ahora como llevo tanto sin competir, de decir, hostia, si me vuelvo a preparar, volveré a ser este. Pero ese miedo es llego... un parón grande. Claro, claro, llevo mucho porque tiempo. Claro, pero esa, esa incertidumbre... La había eh, vi vivido Es preciosa, tío, porque es la... O sí. sea, ese es el reto más grande que tienes contra ti mismo, es decir, no sé si voy a llegar a esto, pero lo voy a intentar. Y esto eres tú, tú mismo, en otra época. Entonces, yo creo que y, lo que, el... y lo que dice Paco, esa decisión de, creo que lo hemos hablado otras veces. Déjalo un aquí. poco más, que esto es todo interesante, coño, estíralo. Cuando llega ese momento de decir, hasta aquí he llegado, es que es un momento muy difícil y tiene que tener uno... Un yo, yo, en eso tengo, tengo, yo en eso tengo la suerte de tener a mi mujer y sé que mi mujer es eh, la honestidad, o sea... Habéis discutido antes de venir, ¿no? Por eso no, estás ahí tan pelotado. No no. No. No, <risa> no, no, pero no, mi mujer en eso es muy fría, muy no se deja llevar. Por... Eh, y mi mujer este año me lo ha dicho, dice, Sergio, o sea, lo que tú no quieres decirte a ti mismo, yo tengo la suerte que mi mujer me lo ha dicho. Dice, Sergio, ya no, a ver, nunca ha sido bueno, Sergio, no, no te líes. pero ya ni eso vas a ser, <risa> Y es duro, tío. Es duro porque ves que quieres, porque las ganas están ahí. Lo malo, si no tienes ganas, ya, me, ya paso. Pero lo malo es ver que las ganas y el empuje, entrenas y tal. Pero que, tío, que ya dos y dos no son cuatro. La edad pasa que fácil. Dos y dos, yo creo que las más que la edad son los parones, porque los culturistas más duros es que batallos. Los parones sí. se nota mucho, pero el fíjate. Parón, el parón, yo creo que el culturista no tiene una edad. Pero llegas a una edad que como te pares, estás jodido. O sea, si tú estás con 40 y sigues y sigues y sigues, te puedes mantener bien hasta una determinada edad. Pero yo creo que si con 38 30, tienes un parón, que fue lo que me pasó a mí, ya los tiempos... O sea, a mí, yo ya mis 2 y 2 son 3 y medio, todos y cuatro, y costa y, arriba. y es lo que pasa. Yo, sí. yo mi opinión, y es sí. o sea, psicológicamente no es que sea duro, porque sí, duro es no es llegar a fin ganar. de mes, ¿sabes? O sea, pero dices, joder, yo tengo las ganas eh, o tengo la estabilidad que no he tenido hace años, pero es que el cuerpo ya no va. No va, tío, y si no va, no va. Y si no lo has tenido con... Yo mejoré con 35, pero... Ya es que dices, es que no... Es que yo quiero, pero es que esto que me envuelve no, no puede. Y, te... y sobre todo que ves que a lo mejor gente que en otro momento, que no es una falta de respeto, a lo mejor eras competitivo contra ellos y tal, que te vayan adelante y dices, joder, macho. Y miras la foto esa que tú y dices, joder, yo aquí hubiera quedado mejor. Pero ya no estás ahí, ya estás aquí. Es que, bueno, de hecho, yo creo, y tú, o sea... Yo no sé tú, pero yo he ganado a casi todos los pros de España que hoy en día. Y cuando me pongo a pensar, o sea, Zamorano que es de por delante, Lopin, no sé. Y ahora me pongo a pensar y digo, mira, ¿dónde están ellos? ¿Y ¿Dónde estás tú? Y ahora tienes que volver a atancar. O sea, esto son cosas que nunca le contan a nadie, estoy contando hoy aquí en el programa. Pero claro, es de decir, con todos los que yo he competido casi siempre, se han acabado haciendo pro. Yo me hice pro pero en la guapa, que no es lo mismo. Y es el miedo de decir, venga, vas a volver al nivel que tenías, ¿Sabes? Es, es, es jodido y esto la gente no lo sabe, pero es jodido y yo creo que todos los culturistas tenemos por detrás movidas en la cabeza que nunca contamos, por vergüenza, pero que son las que nos limitan en el... Yo de, creo ya. que eso hay que contarlo, yo creo que eso hay que contarlo porque precisamente los chavales vienen un poco envueltos en, ahora como nos dan estos, estos, estas vidas que a tener, y el culturista es un tío normal. Somos humanos, coño. Y un tío me... normal. Pues y somos ya, inseguros, somos inseguros, en un campeonato llegan y nos dicen estás más gordo, ¿eh? Y nos han hecho polvo o sea, somos inseguros por naturaleza. Y lo, y lo que tú has dicho de llegar a un campeonato... Eh, y, y yo ya te digo, de amateur, ¿vale? ya no te digo la liga profesional que llegas ahí ¿sabes? en amateur. Yo siempre he tenido eh, que llego a un campeonato, eh, empieza eh, la gente a calentar, te quitan la ropa y decir, oh, ¿Cómo está Fulano? ¿Cómo está Vengano? ¿Cómo? Y luego salía al escenario y decir, ¿Me ¿Me ¿estás tonto! O, o Juan decirme, tío, decirle, hostia, mira Fulano, mira, y mirarme como, y Juan, ¿cómo es que dice? Tú estás tonto, tío, así sí, sí, plan, claro. pero, pero porque tienes esas inseguridades, encima, la dieta que estás ahí, eh, eh, ¿vale? Encima, si sale que no has cargado mucho, estás ahí, estás sales acojonado, Yo creo que tiene sí. que ver algo con la humildad, ¿vale? Y de ahí viene la frase de y Serilo ¿no? En el que dice, oh, no, no, yo soy aquí el mejor y hoy es mi mejor año, y ese es el beso de la muerte, en el culturismo. Hoy en día eso sí. lo venden como que es ser ambicioso, por eso es ser prepotente. Bueno, Ambicio, sí, sí, sí. Ambicioso yo creo que es el decir... No sé si lo conseguiré o no, pero mis huevos, que a por ello voy. Yo, eso será mi, yo, la máxima, sí. tío. Pero ya creer que lo vas a conseguir. Yo cuando escucho a alguien decir, yo voy a ser profesional porque lo sé, digo, a lo mejor es que te falta humildad. Yo creo que la máxima, y es lo que a mí me dijo un día mi Ángel, y siempre lo repito, es ser el mejor en querer ser el mejor. Yo eso sí. me lo aplico muchísimo. Y, y, y eso... No, no, querer... Quieres serlo, pero no lo vas. No se trata. Es que, la lamentablemente, es que. No te lo, ni lo crees. El ni siquiera el trabajo te va a garantizar. No sea, porque no. vale, todos hemos conocido no, monstruos no, genéticos no, que no. dices: Este hijo de puta, con tres cosas que hacen Entonces, es lo que dice Raúl. Eh, va un poco con la cabeza cada uno. Yo, sí, si aprendes también a trabajar un poco la seguridad de decir. Pero no porque te creas mejor, sino porque asumes que dices: Yo creo que la paz del culturista es cuando dices: Yo no puedo hacer Sí. Y llegas al baqueste y dices, qué fuerte está fulanito, tienes el coraje de con decir, madre años... vale, puta madre, yo estoy tranquilo porque no he podido hacer más. Mira. No me viera a casa diciendo, si no hubiera comido, si hubiera si ese entreno, no, yo no puedo hacer más, yo estoy, esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que yo puedo sí. hacer, ya lo demás, ya, hay... allá con su movida, yo no Mira. sé cómo se prepara ni uno, ni qué, yo sé cómo me he preparado yo, yo más no puedo dar. Cuando llegas a ese punto, ya Mira, no te molesta nada. Lo último para cortar, vale que hoy el que nos está grabando está hasta los huevos de nosotros… <risas> Eh, para cortar ya, simplemente decir que... ¿Qué estabas hablando? ¿Tú en serio que se me ha ido la olla? Ah, que los culturistas ya cuando llevamos tiempo haciendo este deporte, lo único que nos mantiene feliz es la rutina haciéndolo todo bien para sentirnos a gusto con nosotros mismos de que lo estamos haciendo bien. No sé si estáis de acuerdo, pero yo cuando era junior, cualquier excusa era buena para saltarme la dieta. Ahora cualquier excusa es buena para no saltármela porque me siento mal. ¿Sabes? Y ese remordimiento, ese es yo creo el que nos hace estar continuamente, por lo menos en mi caso, siempre en forma, siempre bien, siempre entrenando, siempre tal, no saltarte un entreno ni en Navidad, porque es cuando llegas por la noche y dices, mi día me hizo la pena. Eso llama, es que eso se llama culpa, y yo te voy a decir una, una cosa, eh, cuando quieres un gabinete hay decepción, la decepción, lo que tú dices es culpa, y con la, con la decepción durante dos noches no duermes, pero con la culpa no vives. Y es así, o sea, tú puedes decir, bueno, me ha ido mal, pues he pasado mal la noche, pero la culpa esa de, estoy haciendo las cosas mal, ta ta ta ta ta ta ta ta, ta, bueno, ta no ruina, vas a vivir, bueno. No estás ruina, ruina, ta ruina. Sí, sí, aparte, ta con la decepción Con la decepción no duermes, pero con la culpa no vives. Aparte, yo creo que cuando, yo siempre lo digo, cuando tú sales al escenario, ¿vale?, con los deberes hechos, que tú para ti, no para nadie, no, para ti mismo, ¿vale?, que eres sincero contigo mismo y dices, yo lo he dado todo, ...no me he saltado nada, lo he hecho a rajatabla... ...he entrenado lo máximo que he podido... ...lo he hecho todo a la perfección... era eh, mi máximo... ...es que como yo digo, ya eres un vencedor, tío... ...ya eres ganador... ...luego la clasificación, lo mismo coincide, lo mismo no... ...pero esa plenitud que tienes de estar en el escenario... ...y esa tranquilidad que yo creo que se demuestra encima del escenario... Sí. ...es decir, aquí está mi trabajo... ...y estoy convencido de que he hecho lo máximo... ...bueno chicos, así el programa de hoy... ...le cortamos... ...y una frase para la Navidad, ¿vale?... Siempre, cuando queramos hacer algo, tenemos que decirnos voy a ganar y el resto a competir, ¿vale? Pero si nos gana otro, enhorabuena y el año que viene te vuelvo a ver. Esa es la actitud, ¿vale chicos? Así que bueno, pasad buenas fiestas, buenas navidades, buenos todo y muchas gracias por venir.